Señores, este pasado domingo fue eh, la visita del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno realizó un amplio recorrido por varios municipios en apoyo a los candidatos de su partido a las elecciones municipales. En San Francisco de Macorís, Abinader juramentó e integró a la campaña al joven empresario e ingeniero Jackson de Jesús. Este movimiento se produce poco después de la salida de Richard Tejada del PRM para pasar al partido de la Liberación Dominicana. Y muchos creen, al igual que yo, que Jackson le suma más que Tejada al partido. ¿En qué tú te basas? Sí, yo me baso, yo me, me eso. <risa> yo me baso en que Janso es un joven empresario, una fuente de trabajo de este pueblo, un muchacho serio, ¿no entiendes? Que le sí, pero puede... que sea serio no significa que le vaya a sumar el voto. estamos hablando de que cómo Como le suma. Si tiene más rastro, la juventud mm... puede, puede llevarte a una esquina que tú lo llamas, puede llevarte 200 jóvenes tranquilos, que Richard te puede llevar 10. Pero, él tuvo un pero Richard dice que él no suma, que él multiplica. No, pero, que... pero cuando tú pasas... Pero mira, Néstor, mira Liz, por él, vamos, vamos cuando vino evento. Gonzalo, Richard tenía un evento que estaba lleno de gente. Mira, mira. No, según las con imágenes. Con dinero, te hace de todo. Un... Pero si, no, nos ah, llevamos, si nos llevamos de imágenes, vamos a acordarnos Escuchame. que en la actividad de Reyes de Néstor, él subió, él subió imágenes diciendo que era de la actividad. Si no, vamos a imágenes. Ah. Conténtale, a por Tú por favor. me respondes si tú quieres. No, Obligado. Si Liz... Ok, Neto, dime. A mí me no un ejemplo. Yo te hacer? estoy diciendo porque en las imágenes que se subieron, uh, donde él tenía una esquina, ahí, ahí en el, de, de, en el parador de, de, ¿cómo se llama? de Gonzalo. Ahí se ve, estoy hablando, no estoy defendiendo de, que de que a Richard. No que se ve de que imágenes y de bulto de imágenes. Ahí había muchas personas, o sea, él llevó su gente, Neto. ¿Cuál es, gente? Señálame, ese de, tú me busca la imagen señalame ese de Richa ese de Richa busca de Richard. Eh, el, el, el, el, el, saluda, saluda a Niuma que te viendo el programa me está me está escribiendo saluda nuestro amigo de Niuma eh. por el favor serie, el busca que vayan buscando las imágenes del Instagram de, de Richa mira ah, sigue diciendo tu argumento mira tú vas a poner publicidad aquí un ejemplo. De, reír, no, porque lo de mismo, no porque el tema de Néstor es eso. Entonces, Oye, hace, un hace una comparación. Ah, no, pero sí, es un tema dos? es mío, tú me tienes que hablar. De verdad. Yo lo estoy explicando nada Dale, desarrolla. Escucha, mira. Si sí, Liz me dice, Néstor, te voy a juramentar en uh -huh. el ensanche Eduardo, donde yo resido. Sí. Eh, mira, tal día quiero. Yo tengo que llevar mi equipo, porque ella, ella, ella, ella le interesa mi equipo a mí y uh -huh. a mi equipo, que yo conformo, que soy coordinador. ¿Me uh -huh. entiendes? Tengo que presentar el equipo en la tarima, ¿verdad? Yo estaba regalando reyes y que yo presenté los reyes. ¿Tú ¿No entiendes? Uh -huh. Pero el joven Richard, que es mi amigo, que no quieran esto cogerlo como Como cosas negativa, que no se vaya él, personal. Que no se vaya personal. Él se juramentó, pero ¿dónde él mostró la juventud que él llevó? ¿Dónde? Pero hay un evento, neto, que, se, que, que, no, que hay no, fotos. No, pero que Entonces, yo nada más vi la mesa principal, yo no vi nada más, nada. No en, más en ese evento yo no solo Usted vi la mesa principal. Usted tiene que juramentar. No, no, no. no. Ustedes Ahora, pueden defender no, no, no. a Jason. pero ¿Dónde están las imágenes? Es Porque solo vi la mesa principal de esa juramentación. Pero no, ahí Villalona, ahí Villalona te lo buscó, la gente rica Ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes ahí. ¿Pero dónde están? ¿Se ven los jóvenes y todos esos son jóvenes? Pero mira, no, ¿Dónde no, están? No. Mira, mira, ay, ay, Dios mío. Llevo gente a esa, la gente de, de, de El morado no va a llevar gente a. favor picture in picture, por favor. Pagando, pagando. Chan Chan tiene más gente. ¿Quién es Chan Chan? Chan si Chan, que candidato alrededor. Gracias. Chan, chan Chan, Chan Chan tiene más chan, gente chan. que Richard. Néstor. Pero, ¿y esa gente que están ahí? Del partido de Que son ¿Puedo estar diciendo no, no, Pues ahí no, se llevó gente entonces No, no Esa gente no son, fue que se la llevó Que son del partido Y si tú pones una tarima De tu partido si hey, No te hago muy loco Que tú siempre No, es poner, que Ponerle el no a la cosa la verdad no, que, no, que No, no Es que tú quieres poner La cosa vamos, como los locos todo no, este mundo Está rica comer, señor, Donde es, ponen Jason. Oye, donde ponen Una tarima de PLD Tú has visto en Instagram cómo salen con, con artistas carísimos y, y no hay 50 gente. No, y que además, eso es pagado. Por ponerse el suéter, son 500. Espera, y me, mandaron son mismo, 500 más. me mandaron una foto ahora mismo. Me mandaron una foto ahora mismo. Ahí están las imágenes. están las imágenes. Eh, ok. Está buena además, la necesidad. Tienen que ponerme lo que yo ponga. Ahí también. No, está, no, lo que tú quieras. Claro, o sea, que tú eres jefe no, aquí. No, no, jefe no. No yo, no, yo estoy haciendo una comparación de cuál de los dos. Manda una foto ¿ayer? A mí. ayer, ayer. Hay que estar muy loco. Yo lo que quiero saber es cuál de los dos lleva más jóvenes. Richa. O Jason, eso yeah. es lo que yo quiero saber. Jason. Jason, Jason, Jason. sin duda. Jason. Ah. Eh, Mira, a ayer, ayer en Asocoframa, eh, eh, donde se hizo la juramentación. Fue en Asocoframa. Sí. Lleno completamente. ¿Tú me entiendes? De personas que yo sí. no había visto nunca en el partido que la llevó Jason. ¿Tú ¿Me entiendes? Con su equipo. El uh -huh. equipo que mostró Richard Tejada en la juramentación con la licenciada Milady Núñez ingeniera ahí está la hermana ingeniera perdón ¿Eh? muéstrame el equipo Villalobos. Pues. El equipo, el equipo. Mira, ahí está. Ahí están los jóvenes, o sea, Mira, gente, Hasta gente que sentada. por fin veo imágenes. Hasta que por fin veo imágenes. No me hables de gente sentada, tú. Eh. El equipo que él se llevó. Tú me estás diciendo a mí el equipo que él se llevó. Dice, el equipo que se conforma con coordinadores dice? de zona de Richa. Oye, ¿de qué dijo eh, A el, La verdad es que Richa no está feo con la, la, la, la, la foto porque en el PLD el son más sectarios que el diablo. Okay. En el PLD no creen en la gente así. una tiene mi nombre. <risa> ¿Qué dijo? Eh, que, que cuidado si sí, que lo están usando Jason. A, A no, Jason no, ahora ¿A de todo, de no porque como el tiempo tiene Te está diciendo Numa aquí ¿Eh? Entonces no, se fue gratis No porque esa es su línea política, para nada Yo no estoy hablando de gratis, no, que sea, no, de no, gratis. La discusión aquí no es si se fue gratis sí, o, no, o si La se fue discusión es la que no te conviene sí, no. Tú te Soltate la imagen El título de la noticia dice Jason le suma al PRM. Néstor, Entonces, la pregunta es: el ¿cuál de los dos le suma más jóvenes? Yeah. ¿Jason o Richard? Néstor, ¿Vale, vamos a llamada? Néstor, vamos, ¿no? llamada, Néstor, vamos a Néstor, llamada, si tú vamos te fijas en las en, en, en la personas que, que Richard etiqueta, en las imágenes que sube, eso da cuarto por todos los lados. Eso, es es, eso etiqueta un, cintia, es? un cintia antigua. ¿Oye? Gente pegada de la de gente que maneja man? el dinero en el PLD. No, yo, yo no, te voy a buscar ahora porque Le, suma, le suma tanto. Que cuando subió la primera foto de la juramentación de él, si hay 200 comentarios, 199 en contra. En contra. De su misma gente, porque es dicho de una buena persona. Oíste, de su misma gente. Pero no pensó para eh, dar Pero este no paso. le siguieron. Cuando usted tiene un liderazgo Ay. y se sigue... Que yo mejoramente en otro lado, yo te llevo 20 o 25, o 50 míos, que hay que juramentarlo también, que usted lo va a ver en todos lados, entonces no me hable La agerezo. gente debe ser coherente, después de yo hablar tanto de un partido, y Jason, no entonces, voy a ir a liarme así por mente. así. Y Jason llevó, coordinadores tú dices, llevó su equipo, un equipo de trabajo que va a trabajar con el, que va a trabajar para la campaña de Luis, eh, eh, de Luis de Abinader <ríe> <De Luis Amiradere. ríe> <De> <ríe> y Siquio N. de la Rosa. Señores, eso está a simple vista. Vamos a una llamada para que tú veas. 809-725-0505. ¿Quién, ¿Quién le suma más? ¿Quién no, le, quién le mamá. lleva más jóvenes? Jason. Suma más? Jason, el dueño de RUF. Oh, no, no, no, oh, no, no, oh, no Rilla, no. el regidor, el presidente de la sala de capitular. Así tengo que ponerlo, porque ese es su supuesto. Es así no, que no, se conoce. No, no, no. Así es que Jason, no, no, no. se conoce. Jason, el empresario. El, el empresario. El dueño, de Roof, dueño de RUF. Dueño de RUF. Claro. claro. El ingeniero, estará y la con, constructora. Por cierto, también. Jason estará con nosotros mañana. Ah, muy bien, será... bien, eh, bien aquí. O Richa... Eh, o Richa... si no viene con el equipo que juramentó, que no se siente ahí Jason. Porque mm. es así. Entonces invita a Richa también que traiga su equipo, que hay juramento en el PLD. No me haga eso... Esa es la noticia de Jason. Entonces... No me hagas eso. Vamos a llamar. ¿Cuál, ¿Cuál es el paño tibio que tú tienes con Richard? No, yo no. Es que ese es el problema de ustedes. Es que cuando yo le digo a ustedes, le hago preguntas, ustedes siempre La pregunta tratan. La se trata en Richard. Se trata. Siempre en tratan en, en, en, en. No, no. Es que en no. etiquetarme es que en algo. No. Parcial. Tú, ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú yo me no siento parcial. parcial. ¿Eh? Yo lo que no. estoy contando. Tú dijiste que Richard no llevó a nadie. ¿Parsial? Y yo te estoy diciendo no que no no Richard hizo un evento donde se vio persona. Richard es mi no. Richard es mi amigo, pero mira la macopo Puso ¿Quién se monta? ¿Quién se monta en un barco que se está hundiendo? ¿Cómo que un barco to, se está hundiendo? Tú ves lo que digo. Yo se tengo está que ser objetivo. Yo to, no po, puedo po, apoyar po. eso que dice Liz. Y está y, jodido, en el PLD son más ¿Eh? sectarios. En el PLD son más sectarios que el diablo. Ahora, ahora, ahora, analiza Nunca va a tener espacio líderes, en el PLD vamos, y el PRM no va a poder vamos, volver. Vamos a poner ahora, vamos a mencionar: líderes jóvenes del PLD, mencionemos. Richard, vamos a ponerlo como líder. No, vamos? Richard no es PLDista. Pero que de, de lo que está apoyando la candidatura no, de Miledi. No, no lo menciona en el PLD porque no pero es PLDista. Pero dice que no, no, no es, es que un es que juramento. Es que no, es que, es, que es que mencionar overtivo, es que es que lo que a Richard dentro de los líderes jóvenes del pero PLD pero es una li... falta de respeto a los a jóvenes del PLD que se han esforzado toda esa, una cuál, vida en este partido. Lo que se ha esforzado, ¿cuáles son? De aquí, de Macorís. Lo que se ha esforzado en el PLD. Lo que está trabajando ahora mismo. Julio Mera, Julio no, no, no, yo creo que. Oye, la pregunta. Escucha bien la pregunta, oye. Me escucha bien la pregunta. Liz. Jóvenes líderes. Dime, jóvenes líderes, que le van a sumar al PLD de San Francisco Macorís? Comenzamos. Jóvenes líderes, no que tenga que ser Que le van a sumar, no, que siempre han trabajado okay, pero por el mi PLD. Pregunta, ¿sí? Oye, ver, no, no te es te dice... que Richa viene por una coyuntura que lo que usted... Pero Liz, se que lo pero que yo, que yo no te estoy preguntando si PLD. es PLDista o no. Que le van a sumar. Vamos a buscar jóvenes, No, vamos. ahora tú quieres cambiar la pregunta. No, no, pero no, no, no, eso fue la pregunta desde no, el principio. No, tú preguntaste jóvenes no. líderes del PLD y Richa no okay, es del PLD. Yo de voy a mencionar lo del PRM, que le suman. Vamos con el primero. Dijiste Julio Mena. Julio Mena le suma... Tiene un trabajo hecho okay, de. Ok, Julio Mena. Claro. Vamos al primero. Eh, Carolincha, baby, la regidora, suma. Con cuarto. ¿Pero suma? Con cuarto. Pero te pregunto si suma. Pagando suma okay. cualquiera. Señores, piensen bien porque usted va a votar. Richa su suma. Son suyo. Es estoy hablando de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes. Escúchame, neto. Estoy hablando de jóvenes. Richa suma. Multiplica. dice. Suma, yo. neto. Richa. Él eh, multiplica dice. <ríe> es que, eh, mira, mira. Ella está diciendo, mira, ella está diciendo. Van tres. Va, hemos mencionado tres. Richard Suma, ¿tú entiendes? Que se sumó ahora. No, no pero verdad. si le suma a la candidatura de San Francisco. No, no. No, Ok, Neto dice que no. Otro, un joven del PLD, porque yo no conozco mucho. Eh, pero ella eh. que lo diga del PLD que lo conoce. Ah, mira. Jonathan, Jonathan. Jonathan no suma nada. Ay, Jonathan Suárez. <ríe> Ese mismo. Jonathan no, Suárez, otro amigo Jonathan Suárez. No, no suma nada. Eh, no suma. Eh, está otro, eh, el comunicador <ríe> también es grande. Eh, Dixon. Dixon, Dixon, Dixon, Dixon, suma. Sacó unos boticos ahí. No, Dixon, suma, eh. ah, Dixon suma, Dixon suma, otro Dixon amigo Dixon. Dixon, Dixon suma, otro joven más. Eh, del Dígame eh. jóvenes, jóvenes. espérate que son amigos míos. Eh, que, cuál, más? ¿Cuál de, más? De los barrios, Llevo, sí, no, no que sean líderes. Sí, sí, sí. Líderes. <risa> <risa> Juan Bosito, Carlos Torres. Juan Bosito, <risa> que Juan Bosito <risa> no se no sabe con quién <risa> no, está. <pero> no, no, no, claro. Juan Bosito está en el está apoyando a mi lady y a su hermano Juan Bos. Ajá. Entonces eh, el otro muchacho No, porque tú quieres decir que Richard sí está Entonces Juan Bosito no está Que se grande, ¿qué con la el esforzado toda la vida? Vida? Dixon Dixon No, no, no, el otro Que anda con el senador Está Jonathan y Y el Julio ¿Esos son? ¿Eh? Ya esos son No, no, hay otro muchacho Que de aquí arriba de Joel Payano Ajá, Joel Payano Joel ah, Payano es, de, es un tirafoto Ay, no, otro amigo Joel Payano no Es un tirafoto no, no, no, no, no Ah, pero tú no, Joel no, Payano es un tirafoto, un líder. Es un, un líder Joel Payano, no foto, me diga que no. Es un se me hace de cargo, señores, están puedo no no es responder ya. Nuestro amigo CE. Ahora vamos con el PRM, ya, sea, ya no hay más. Para Pa no hay PRM. No hay mucho del PLD, hay muchos jóvenes que no llegan. Que son líderes. Que son líderes del. PLD. No, que de la juventud ¿Qué ¿qué que le, le, De le, le, que le, le, la juventud quiere un partido, pero no me llegan. Ahora vamos con el PRM. Está tanto, Acevedo. Buenos, está Andrés Acevedo. Está Liz. Eh, Liz. Liz también. Liz no. no, Liz de no, no es de la fuerza del pueblo. No Liz. Liz, Liz, el muchacho. El... Brian Lee. Ah, ah Brian, Brian Lee. Lee. Bandol. Nelfi Molina. Nelfi. Esos están juntos en el mismo grupito dividiendo en el ay, mismo verdad. grupo, pero que son líderes, pero son líderes, son líderes. que de un convoca una reunión, te convoca pero a una reunión, pero el, es el el del del... Y ver y que mira, lo que mira, es. mira, a, tenemos que dividir, no, no, a no, que no, que no lo líderes lo son es. el que convoca gente en estos... en esto. En esto en esta política. Nelfi te convoca a ti gente fácilmente. Y, y Brian Lee también. Y Anthony Acevedo. Son muchachitos muy, bien, son muchachos, bien. por lo menos esta, esta, esta Brian y Nelfi son muy buenos. Y Anthony, eh, Ant Anthony, Anthony yo tengo una cosita con, con Anthony porque por, Pero, por, por ah, estar poniendo valle y no cobrar los impuestos. Ok, ya hemos ay, mencionado ay, tres. Ay. Seguimos. Jason. Ah, se, Jason ah, se Jason. Ahora Jason. Otro más. Está Víctor y Néstor. Flo. Néstor Flow. Neto. Ey, Neto Flow, ey. Vi, de Víctor, Inver, Víctor Inver que se cogió con. Víctor Inver. Es no una clave. Víctor sí, pero hemos mencionado cinco, dime más. Cinco, déjame ver. Quién de más PLD que había de, mucho. De sí. No me llegan a la mente, espérate. ¿Cómo ¿Cómo son muchos, muchos. Mucho? Ah pero ah, ¿Cuál? Pues, Obligado tengo que tenerlo en la cabeza. No me venga a meter presión aquí. <risa> sí, son pero, es que no, Pero me... yo no sé que lo que este muchacho. que Mención... que puso la noticia ahí que Richard le pagó? porque ahora No, que a mí nadie me pagó. tú sabes que. Pero que mira, mira, mira. Escúchame, para que se quede claro. En, para el nivel mío es difícil pagarme una gente como Richa. Ese mire. es lo primero. Y segundo, yo te estoy haciendo una comparación para ver cuál de los dos partidos tiene más líderes jóvenes. Eso es lo que te estoy haciendo. Mira, lo que se menciona del PLD. Faltan muchos, muchachos. Muchísimo ahí en el Que no PRM le llegan a la mente aún en el pero de PRM. PRM mucho pero no hay más. Eso, sí, hay más, pero no, no, no me llega el nombre. Hay, incluso hay, Mira, hay, hay, líderes. hay líderes de la Guasuma. Hay líderes de. de ¿Tú y, entiendes? De, de, de, de, de, de, de esta zona saledaña, De los y, aguayos. Pero que también, de todos los lados. También, hay Néstor, hay muchos líderes silentes silentes que no que son los que hacen el trabajo claro. y otra persona es la que se pone delante nuestro amigo del pele de es un líder que tú bueno, me pues no mencionaste mencionado bebiendo Naury no no no no Ten Ay, cuenta. papá, Dios, el líder de la banda el líder de la banda que está con ocho reidores vamos a una no, pausa no no, no del pele de un líder Jonauri ay no venga con con ese con esos el líderes líder. con esos líderes de sobrecito, okay. eh, con ay, sobrecito del senador. vamos a una pausa cómo sobrecito sabes, tú sabes lo que te estoy diciendo vamos a una pausa y como nuestro eh, tecnólogo Misa, no vino, vamos a entrar en debate comparando las dos actividades del fin de semana, o sea, de la semana. Ahí no, está vamos la, a comparar eso porque tú sabes que una fue pagada y la luego, otra no. No, qué problema, vamos a comparar. Eh, vamos con un corte comercial y también un video musical y retornamos más con Los Osobrosos.